Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karin Quiroz, asesora comercial de Ancosur y en esta oportunidad te voy a dar 5 señales de cómo detectar las estafas inmobiliarias. TIC 1. Agencias inmobiliarias falsas. Lo más común en estas estafas es que al querer venderte no presentan una tienda o una agencia física. Todo es mediante internet y también no nos ofrecen una seguridad al mostrarte los proyectos. Es decir, te muestran proyectos solo por internet, no te, pre no te presentan un proyecto físico, un proyecto en avance o un proyecto en piloto. Tic Docs, falta de documentación. En el momento que tú estás solicitando los documentos puedes detectar una estafa cuando el vendedor carece de documentación, sea título de propiedad, sea escritura y lo que se recomienda es que antes de adquirir una propiedad conozcas los documentos y los requisitos antes de adquirir este inmueble. Tic 3. El alojamiento es demasiado barato. Tienes que prestar atención a este TIC porque al comprar una vivienda o un inmueble tienes que analizar el precio, la oferta, el lugar y qué es lo que te están vendiendo. Tienes que prestar también atención y mucha observación cuando el vendedor te ofrece la vivienda solamente por generar interés público y el costo de la vivienda es muy, muy negociable. Tener en cuenta que cuando el negociante, en este caso el usuario, el cliente pide una rebaja y se le concede con mucha facilidad y en el trámite de los documentos errean mucho en la, el tema de la firma o el cambio de firma o ya hay algo inusual en el vendedor, tienes que tener mucho cuidado. Tic 4. Presión para comprar el departamento de inmediato. Vas a tener en cuenta que los estafadores presionan mucho a sus víctimas para que compren el departamento al instante, presionándolos en que les, en que les envíen información personal, información de sus tarjetas o contraseña de sus correos. Ten en cuenta este tip TIC 5. Exigencias en las transferencias de dinero. Al comprar el departamento, estos supuestos vendedores o estafadores exigen cantidades exorbitantes de dinero sin tener un documento que te pueda respaldar. Vas a tener mucho cuidado, ya sea en el momento que haces una separación o des la inicial, fíjate mucho en cómo y de qué manera estás dando el fondo que vas a requerir para tu departamento. Si es una separación, asegúrate que te den una proforma de separación y si es un monto más grande como es un inicial te aconsejo que vayas directamente al establecimiento adecuado y que tengas una cita personalizada con el vendedor así te puedes dar cuenta que la inmobiliaria es segura y de trayectoria espero que estos tips te hayan servido mucho de ayuda aquí nos tienes todo el equipo de Ancosur para hacerte siempre presente lo que debes de tener en cuenta antes de la compra de tu primer departamento somos Ancosur vive diferente